La familia, qué palabra. En ella se encierra todo. A veces una mala estrella. Naces en ella. Y mueres en ella. Cuando la soledad te ataca. Ponte a la defensa sin dejarlo. Porque te puede herir profundamente. Y tienes que apartártelo de la mente. Cuando te aparezca ese miedo un miedo que todos tenemos o conocemos, cuando se te asoma en la primera esquina, saca el salvavidas, llama a tu familia. La familia, qué palabra, en ella se encierra todo, a veces una mala estrella, naces en ella y mueres en ella. La soledad existe y se palpa, y está muy claro esa maldita verdad, a veces es más peligrosa en compañía, si estás solo y la vences, ¡qué alegría! Si te queda alguien en que apoyarte, naces en ella y mueres en ella.